Amigo, quiero compartir con ustedes algo más, recién estaba hablando con, con, con Peseto, me contestó y le voy a leer lo que me puso él porque me parece piola Amigo, gracias, te amo mucho, sé que va a estar siempre eh, y sé que nada me alegró eh, más que haber tenido un perro así tan bueno y compañero y hasta el último oh, minuto él estaba ahí queriendo estar con nosotros y con las poquita fuerza de darme besos como siempre lo hizo. Eh, gracias por estar siempre, saber lo que sos para mí, gracias, de verdad. Y amigos, yo quiero compartir con ustedes algo que pienso mucho, que es la fidelidad que tienen los perros, que eso no, no lo puedes cambiar con nada. Sé que parece raro si me quiebra un poco la voz, pero yo, yo vi la historia de Peseto y... Y me cayó la ficha de todo lo que me está contando, que si la ven, la historia de Peseto, el perro literalmente estaba postrado, sin poder caminar, y no quiero dar lástima ni nada, pero el perro estaba en las últimas, le estaba chupando la, la pierna, como entregándose hasta lo último por su, por su dueño, por la gente que lo, que lo quiso, que lo cuidó, y para mí eso... A mí eso no tiene sentido, amigo. Piensen, o pónganse en el lugar. ¿Qué, ¿Qué otro acto de fidelidad necesita una persona para darse cuenta de que los perros son los más fieles que hay? El perro está pasándola como el orto, no puede caminar, está desnutriéndose, tiene todas las enfermedades, se le está acumulando, está colapsando y, y está ahí, ¿entendés? No sé, me hace florear una banda. Pobre, pobre Pese, lo amaba al gordo Se fue hasta la plata a despedirlo Y debe ser una decisión re difícil Decir que, que, que no sufra más Y bueno eh, A mí me pasó algo parecido con el con Y yo no pude decidir Pero también lo di todo por él y siempre me va a quedar la espina clavada de, de qué hubiera pasado si no lo hubiera llevado a internar y bueno nada solo quería decirles que tengan perros que son lo más y que los cuiden mucho y que los traten bien porque a veces yo me caliento con Messi o algo porque es muy quilombero y, y se manda cagada pero después me pongo a pensar y que siempre está ahí al lado sí, mío la... y que entregan todo por por, por sus dueños, por, por sus amigos humanos y no puedes enojarte nunca con un perro y me, me, me pone mal porque yo a veces me enojo con Messi o lo pongo en penitencia o lo que sea y, y en, un, en un mundo de mierda esto va a sonar medio cursi, pero en un mundo de mierda donde donde todo el mundo no sé, donde es muy difícil confiar en la gente, en un mundo de mierda donde es muy difícil apoyarte en la gente, los perros siempre están ahí y, y en los perros siempre te puedes apoyar. Y sé sí que con un perro no puedes hablar y sé que con un perro no puedes hacer un montón de cosas que puedes hacer con, con un humano, pero si hay algo que nunca te va a fallar en el perro es la fidelidad que tiene y que siempre vas a poder confiar en él y que siempre que esté mal lo vas a tener sentado al lado tuyo como si entendiera lo que te está pasando. Entonces... Nada solo quería decirles eso, y, y posta cuando estén mal, estén cerca de sus mascotas. Yo solo tuve perros, no, no tuve gatos, y no, no, no quiero hablar de gatos porque no sé nada de, de, de los gatos. Yo solo tuve perros y recomiendo que tengan perros. Y vean la historia de Peseto y quizá quizá sientan lo que siento yo. Vean esa historia y, y se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta de lo que les digo. que el perro está haciendo algo que. que es muy real, muy claro, muy. no sé. no sé. muy lindo. Eh, y perdón por. perdón por traerles como esta energía así triste, pero bueno, arranqué rey feliz todo y estoy feliz, estoy feliz que estoy compartiendo esto con ustedes que puede parecer medio triste pero. En realidad, me parece algo piola para compartir. Que, que tengan mascotas, que, que las traten bien, que las cuiden. Y que también seamos agradecidos con nuestros perros. Porque parece joda, pero están siempre ahí, boludo. Yo no me olvido más los clips que tenía en lo que estaba peor, en lo que estaba repar y, y venía Cojo corriendo a abrazarme literalmente, como como si supiera que me estaba pasando, ¿sí? como si supiera, porque saben todo, literalmente saben todo. Y bueno, nada, eh, eso, los quiero mucho y perdón por justo decir eso, pero me, me empezaron a spamear que vea la historia de Peceto y obvio que sabía de, de qué se trataba y, y la quería ver. Y, y nada, quería compartir eso, que la importancia de... De, de los perros Yo sé que esto no es Una sesión Con un psicólogo ni nada de eso Pero pero bueno, quería compartirlo Nada más, perdón por irme A cualquier lado Perdón si se la bajé a alguno Que no sé, tuvo Alguna desgracia Con su mascota o algo así Perdón si se la bajé Pero me hizo guardar mucho a Cosco Y listo. No digo para nada. Y... Eh, sigo. Sigo con el stream. Tengo a Messi al lado. Lo ven por el reflejo del vidrio. Ahí lo estoy tapando. Está al lado mío. Ahí. No sé si se ve claro que es el reflejo que está ahí. Eh, pero bueno En fin Me gusta el mensaje Por ahí me voy a la mierda Porque me toca muy de cerca Pero me gusta el mensaje Yo Una de las peleas más fuertes que tuve con mi hermano fue Gracias. Porque le pegó a Coscu una vez sí. Y puede tener sus razones Porque se ha demandado una cagada a Coscu Pero y yo también lo acepto, a veces me enojo y, y, y le pego. <ríe> Creo que hay un montón de gente que cree que hay que darle un correctivo al animal cuando, cuando se manda una cagada, pero no sé. Hay que. hay que. hay que, no sé, hay que setear la cabeza, pensar un poco en frío y. y, y no, no, no pegarle. Ya fue. Eh, perdón, no sé, me fui a la mierda. Sorry. Eh, fue. Ya le mandé feliz cumpleaños a Peseto. Eh, lo quiero mucho. Y hablemos otra cosa. Díganme algo así me distraigo. O hablamos otra cosa. Estoy bien. Estoy bien, nunca lloro en stream No me gusta llorar en stream Creo que, creo que un perro es lo único que me puede a veces llorar En, en stream, mi perro eh, No me gusta Pero bueno, se me junta todo Hablemos de otra cosa, por favor El trailer del remix ya lo vi, lo vi ayer, me lo mostró Tiago Ahora después lo vemos